La decisión que tomaron en el rojo con Saltita González. El Santos Laguna tiene en la mira a Lucas González, quien venía siendo titular. Estigitano lo notó desenfocado y, a modo de mensaje, lo relegó hasta que se resuelva su futuro. A Leandro no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Así lo demostró desde que desembarcó en Independiente. Lucas González, volante que está en la mira del Santos Laguna, había integrado la alineación inicial en los amistosos de pretemporada. Sin embargo, el entrenador lo notó desenfocado como consecuencia del interés del conjunto mexicano, lo relegó y no lo incluyó ni siquiera para los suplentes en los partidos del viernes pasado frente a Tigre. No solo fue un mensaje muy contundente para Saltita, sino también para todo el plantel. El técnico solo quiere contar con jugadores que tengan ganas de estar, que valoren el hecho de vestir la camiseta del Rojo y muestren un nivel de compromiso absoluto. Saltita González tiene contrato con el Rojo hasta fin de año. Santos Laguna ofreció llevárselo a préstamo por una temporada, con un cargo de 250 mil dólares y una opción de compra de 1.8 millones por el 50% del pase. En Avellaneda pretenden que se establezca una obligación de compra y eso es lo que ha trabado la negociación. El futbolista tiene ganas de emigrar ya que la propuesta salarial que recibió por parte del club mexicano es tentadora. El mediocampista de 22 años venía jugando de titular con Estillitano, quien lo empleó como extremo derecho. González lleva disputado 76 partidos en Independiente, convirtió 3 goles y sumó 4 asistencias. En total completó 3,827 minutos y dos de sus gritos fueron contra Fénix y Santos, por la Copa Sudamericana de 2020. Su gol más recordado fue frente a Racing en la Copa de la Liga de 2022, partido que el Rojo perdió por 2-1. a 1. Estillitano conoce muy bien al mediocampista ya que lo dirigió en la reserva. Ambos tienen buena relación, pero seguirá apartado hasta que haya precisiones sobre su futuro. Por otro lado, Juan Bruneta se muestra motivado tras el triunfo frente al Mazatlán FC. El futbolista argentino Juan Bruneta del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX se mostró muy motivado con el triunfo que sacaron en su visita al equipo del Mazatlán FC en el arranque de las acciones de la jornada 3 del presente torneo Clausura 2023. El mediocampista del equipo de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes aprovechó sus redes sociales para lanzar este mensaje a sus aficionados después de ser una de las figuras del partido al anotar la segunda anotación. Linda Noche Santos Laguna, tres puntos más, fue el mensaje del argentino a través de su cuenta oficial de Instagram junto a dos fotografías del partido. Juan Bruneta se está convirtiendo en pieza importante del equipo del Santos Laguna, por lo que los aficionados lo ven como el posible sustituto de Fernando Borriarán tras su salida a Tigres, después de ligar este par de victorias frente a los Pumas y el Mazatlán FC. Para terminar, cuando juega Santos Femenil, recibe a Chivas en la fecha 3. Chivas Femenil se prepara para visitar al Santos Laguna este lunes, en duelo correspondiente a la jornada 3 del Clausura 2023, en un enfrentamiento en el que las rojiblancas buscarán mantener su paso perfecto este torneo ante un rival que han dominado históricamente. Las dirigidas por Juan Pablo Alfaro llegan a este compromiso luego de dos goleadas ante Pumas y Necaxa, y ahora volverán a jugar de visitantes para seguir en los puestos altos de la tabla. Lo positivo es que el Guadalajara registra un claro dominio sobre las de la comarca con saldo de ocho triunfos, tres empates y cuatro derrotas, con una diferencia de goles de más 14 gracias a los 32 tantos conseguidos frente a los 18 permitidos. Tras varios días de trabajo, el Guadalajara se medirá a las guerreras de Santos Laguna este lunes 23 de enero, en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en la cancha del estadio TSM Corona. Para esta ocasión, la transmisión del encuentro de las rojiblancas se llevará a cabo por el canal de paga de Fox Sports Premium.